Yo creo que no te mata. Ayuda, ¿cómo? ¡Explosión! ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, lo que entre ahora también va a explotar. Ah, aquí es que tiene full equipo explotadero. Explosión. No me lo puedo creer. Wissing, pará, pará. No me lo pensé, no me lo pensé, no me lo pensé, no me lo pensé. Compitruenos, bienvenidos un día más a Pokémon X y Z. Let's go, bienvenidos a otro capitulazo. Ayer volvimos a ripear Oedi y yo un poquito. Javix va full de mango con Aerodactyl. ¿Lo has guardado, perro? No, sí. no sí, lo ha Perfecto, perfecto. Ya, ya, ya se lo full. Y no ripearemos ese Aerodactyl. No pasa Ayer, nada. Hay que intentar sacárselo de uno. Ayer ripeo PlaySicker, ripeo. ripeo uno de Eddie, el Webby y ripeo mi internet. Sí. Así que perfecto. Y Javix se nos fue. Bueno. Oedi, recuerda lo que hay por ahí debajo de tu cabalanda eh, Tenemos un sortito activo simplemente, es que literalmente es mi única participación en la serie eso. O sea, recuerdo el sorteo y después lloro nada más, es increíble pero No cojáis el te amarillo, te no coges son... el de transporte amarillo okay. Vale. dejen, tienen que dejar un likeazo, un comentario y Están participando por los nuevos juegos de Pokémon Diamante y Perla, Brillante, eso, nunca me sé el nombre eh, Son los de Sino, es un pedazo de juego que que todavía no salió, pero cuando salga van a tener un. Es que es súper fácil. Comentan o sea, y participan en el sorteo. Aunque no tengas si, la Switch, si. tú dices participo, lo vendes, tío. Eh. Lo vendes. No pasa nada. Tú eh, no crees la Switch, eh, participas. Lo eso vendes es. y con eso te compras lo que quieras. Es. Eh, no compres. Cosas, cosas ilegales, no. Eso, eso no compras. No. más eso prohibir, no es un revivir normal sin Atexio? Por, sí, por sí. favor. Gracias. Eh, ¿por, no, ¿Por qué no es por el amarillo? No sé, yo. Porque te lleva al principio. Porque ya el lo ha pedido. Que te devuelva al principio. De loco, Uf. si lo hice Javix, si no es lo que se ve. Sí, tenemos. lo digo para que no. perfecto. Mucho texto, ya están estas dos, las super no, la no me la contes, no me la contes. Ya estoy haciendo Revivir. Eh. Ah, perfecto, acabo de encontrar el Revivir. Perfecto. Ah, no, no, te lo dan, te lo dan las chicas. Ah, que hay más sí, por sí, ahí perdidos. Está, está muy bien, está muy bien, la verdad. ¡No! Ah, ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¿Qué ha pasa? ¿Qué pasado? Que me lo comí, el del Muk, ¿no? Sí. sí. Y ahí ¿verdad? voy Estoy grabando el audio, estoy grabando el audio y el juego. No pasa nada, no pasa nada. Perfecto, lo acabo de mutear de locos. Vale, o sea, eh, Básicamente eh, lo que. O sea, lo tienes en otra pista, ¿no? Sí. Vale, sí, no pasa nada. Diría, sí. Full vale. puño mareo, es que mareo es que... confúndelo, por Dios. A ver, es que, chicos, tengo un problema. Creo que hay un combate doble contra administradores de estos. ¿Por? Joder, Javis de verdad, me pongo negro cuando se te corta el audio, tío. ¿Por, por qué el mío Aurión Hitmore? ¿Ustedes dónde están? Estás en otro sitio. Yo hablo, sí, por, si no hablo como... poco. bien, ah. yo hablo poco, así no se me oye, ¿sabes sí. lo que decir? Entonces, Sí, sí, es tu solución. Perfecto. Tu solución a todos los perfecto. problemas, porque madre mía, ¿por qué, ¿por qué no pagas el internet? Javix nos habla por. Whatsapp, perfecto. No. <risa> ¿Me tiene intimidad? Tiene un cruco de aire. Sigue sí, intimida, sigue sí, intimida. Es probable. Me la joder. Venga, tú. Tú. crítico me ha metido. Oh. Me, me acaban de meter crítico. A mí también. Eh. Pensaba que, que había ataque de fuego. Cuidado que tiene. Aprende colmillo INIO, eh. Mai cuidado. Pero mi scissor aguanta todo. Aguanta todo. Que, que, que me que me llega a meter un colmillo ignio te dejo la serie. Con no, no, no, no. Vale. Bueno, estoy a más 4 en mi scissor. Como me pegue, como me pegue, se muere mi scissor. Picadura a tu casa, Maitiena. Nada, mueren 4, 5, 20 y mueren. Perfecto. Bien, bien, bien, bien. Lo tenés lo, tenés, lo tenés, lo tenés, lo tenés. Lo tengo, padre. Martísimo. Nah, el que es basura, tío, es lentísimo. Sí. Nos podemos curar aquí, no creo, bien. nos podemos curar. En las camas. En, la, en sí. las camas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. La vi, la vi, la me vi. sirve, me sirve. Psicocorte. ¿Cómo? Me olvido que villar va full con psicocorte. Te juro. Wow, pues el mío no lo ha aprendido todavía. El tuyo. Pues eso es full es es troleo, eh. Sí, sí, sí, literal. Vale, por aquí. Quizás con el recuerdo movimientos. ¿Dónde están? ¿Te lo juro? Mm, no sé. Es posible, nada. es posible, lo, lo miraré. M de popa, basura, la verdad. Hmm. Es que, que claro, no puedo saber por dónde va Javix, porque claro no, no está compartiendo. Fuck. Perfecto. Estoy donde está entrar Perfecto. Ya. Echo, ¿Estas camas Echo. son las que curan? Sí. sí. Echo, vamos juntos. <risa> <risa> <risa> <risa> sigo tus pasos. Javis juega a otra cosa. Perfecto. ¿Hay aquí No. Javix está en, en otra serie. Un no juego a Digimon. Perfecto. ¿Estos no, no luchan o sí? Me paso no de comprobarlo. Sé. Paso Exacto. de comprobarlo. La verdad, que es exactamente lo mismo. Esto es obligatorio. Fuck. Bueno, venga. Ese es, eh, el, ese el, es el, el de Exacto. Ojo, no, ¿tienes ir drenado el Hitmore? Parece que no, pero. Tienes ¿Tiene ¿No que Tiene. No la... ¡Ey! Uf, eso puede doler. Sí, ¿eh? sí, sí. Tiene un 10% de, de dormir. Explode es de mi Pokémon favorito normal, pero de lejos. Me encanta. Está a, muy a a... guapo. A ver a cuántos me quilea. <risa> Esa es la mentalidad, Oli. Sí, me voy me a meter un full estruendo. Estruendo, para que hable, para que hable, para que hable, para que Se viene, se viene, se viene. Bueno, Dios lo que quita. Dime que 100. tienes algo que sea poco eficaz. Ah, que eres más rápido. A ver. Sí, sí, sí. 110 PS me sacó, Es una locura. Es una locura. tiene seguimos. ¡Ay, ah, que intimida! Soy idiota. Intimida, intimida, intimida. Me he intimidado y va, va, yo con con con, va con full con full con todo. Nada, puño puño incremento. Bueno, este combate, la verdad es que me lo he pasado todo con Meloetan. Perfecto. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pégase mi acá con ese puño incremento? Está rotísimo. Está, está guapísimo, ¿cómo pega? ¡Dios! ¡Dios, Kangaskhan! Ma maquinación, ¿no? es yo creo que ha sido de los pocos Pokémon míos que nunca ha muerto. O sea, directamente. Lo he aguantado a la, a la, como un dios. ¿Cómo me gustaría poder decir eso? Te lo juro. <risa> te lo juro. Roserade. ¿Qué queda? Oh. b Ah, vale, b Te lo voy a explicar, mira. Mira. Mira, mira. mira, mira. Que, que tiene, tiene Psicocorte. Va con golpe bajo, Psicocorte y Fuerza sí, Bruta. Sí, sí. Pues toma Puño Incremento, disfrútalo, un saludo. Además, Aquí tienes sash. Doble, tengo otro golpe. No pasa nada. Es una locura, es una locura. Va roto eso, va roto, va roto. Está, va roto. Es que el Puño Incremento con Kangaskhan esta generación era demasiado, sí. demasiado. Camarada. O sea. Sí, sí mongus, aguanta mongus, aguanta mongus. Bien, mongus. No se Sin muere, porque... nadie. Shh, Cómo me gustaría que se le muriera alguno y no verlo, o sea, como decir, vale, ¿cuál será? Aerodactilo. Claro. <risa> Rezar que sea Aerodactilo, un full <risa> trueno que se coma, no sé. No sé, algo que La lo mate, que... porque yo creo que ya no le mata nada a ese bicho. La verdad que yo <risa> Yo, para dormir, fantaseo sueño con ese aerodáctil muerto. Sí, sí, increíble. Y en vez de contar ovejas, cuento cuerpos de mi equipo. Bah, de aerodáctil. Ah, que tengo que ir por aquí 100%, o sea, no, no, no. Sí, sí, por ahí, por ahí. No, no, no, no por, la, por arriba a la derecha. Tienes combate Qué acá, pereza sí. de combates, tío, qué pereza. Tiene un Porygon Z Mega Striker. Nada, me da ese igual. Ese es el ese Explode. Porygon Z. No, no quería pelear. No quería pelear. No sé si mega evolucionar entonces. Raticate. Un full entusiasmo. Un full entusiasmo. Ah, sí, voy a mega evolucionar. Confío en Carchomp. Raticate no aprende con el Michoigneño, ¿no? La puta Hombre. madre con el Michoigno. Valiña, baliña, baliña, baliña, baliña, valiña. <risa> lo que aguanta, sí, son loco las cosas físicas. ¿Quién le ha hecho eso? ¿Quién ¿Qué? se lo ha hecho? Oh. Raticate. Mega pega como si fuera un. no sé, un. un animal. Polygon Z. Búho que tengas sash, que no tengas sash. ¡Uh! ¡Uh, ¡Uh! ¡Uh uh! Madre uh, santa cachucha. Igual uh, uh, uh, eso te ha dado Polygon Z un tajo un brío. Arcaná. Pues Polygon Z puede tener rayo hielo. Y me haría muy poca gracia. Enfado, voy a hacerle enfado. Me la voy a jugar con enfado. Y me la voy a jugar a ser más rápido. No, no, no ha sido muy rápido. Ahora que el Polygon. A ver. Vamos creo que ¿Puedo aprender Rayo y lo, el Porygon? Sí, sí, lo aprende no, 100%. Para. Vale, kill. Perfecto, ah, ya la, está. Es que Mega Garchon tiene un ataque físico... Nah, es kill. un bicho loco. Además, es que pega... Es que pega, yo no sé. Ahí no hay sí, nada sí, sí. que yo le haya visto que no lo haya matado de un golpe, prácticamente. Literal. Roserit, ¿no? Venga, Roserith. Te voy a explicar un poquito con o el O sea, ese, ese Mega Garchon bajo Tormenta Arena... Pff, es una locura. ¿sí? Es ni inmortal. Lo, ni, ni, inmortal. Ni, ni lo tocan. Golpe crítico, además, por si querías más. ¡A tu qué Disfruta la No, no... no, no. Pero si ya ganó ¿no? Me han mandado inicio otra vez. <risa> ah, no. Eh, tengo un Libani. Tengo Sisor que le mete un por 4 Que estoy viendo que es más rápido que yo y me quierea. Mm -hmm. así que. Ponito hilo. Danza espada de Libani. A ver, Libani. ¿Te calmas? ¿Te calmas o te calmo yo? <risa> <risa> te calmo yo. Te cal eh, calmadito, calmadito, calmadito, Se lo has explicado, ¿no? Literal. No sé en dónde estoy. Me quiero volver. Un bate doble contra comandantes. ¿Cómo? Mm. Eso no me hace mucha gracia, la verdad Algo, no sé qué, algo me dice Que no, que van a tener nah. cuatro legendarios cada uno En esa habitación no se entra, chicos, no pasa nada No, no, no, yo eso me lo salteo Perfecto, <risa> si ven un cortecito y es que tenemos un nuevo equipo <risa> Acá queda un corte, me genero seis Rayquaza Me pasa el combate Y el... perfecto Let's go, la hiper, la hiper, la hiper, la hiper He cogido la hiper Vale, sí, no, no sabía sé no, dónde está la la ah, voy locos Voy locos, voy de, locos, voy de, locos, voy de locos. No sé dónde está el combate doble o Eddy, sí. ¿qué tal llevas el puzzle, bro? Eh, como el culo, la verdad La verdad que me está <risa> dificultando la vida Liepar, no, <risa> liepar, te vas a comer De un ah, puño igual. yo, guayas, yo creo que, que cae Yo también estoy con la. Sí, sí, estamos para. en el mismo lado Sí, sí, estamos con el mismo combate Ah, yo he abierto con el Mamoswine contra el Mamoswine con Garchomp ¿crees que me la juego? <risa> ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que no hago? te mata. Ayuda, ¿cómo? ¡Explosión! ¿Cómo? ¿Cómo? Lo aguantas, lo aguantas. Sí, porque soy mega Scizor, pero ese Grenilla, bueno. ese Grenilla, full kill. Oh! No sabía que os había hecho los dos. No sabía que os había hecho los dos. ¡Golpe, ¡Golpe crítico! ¡Gol! O sea, lo que entre ahora por, por fin un Pokémon, Pokémon que muere. O sea, lo que entre ahora a <risa> ¿Lo que en? eh, ¿cómo se va a explotar. ¿Cómo se iba a explotar? Si ha utilizado ayuda. Ah, aquí tiene un equipo explotando y lo! Tiene full equipo con explotadores Explosión, no me lo puedo creer Wissing, para, para, no me lo pensé, no me lo pensé, bola. no me lo pensé, no me lo pensé logro, sí, sí, yo vuelo, yo vuelo, que me peguen en sí, el aire, sí Vuela, vuela, vuela, vuela, que vuela Ah, la puta madre Va full, ninja, me metió un crítico, va full ninja. equipo explotadero Sí, explosión, a la nada Es, es un Tank es ¿Sí? Sí. Tank también tiene explosión ese, ¿no? Explotan, explotan todos, explotan todos, explotan todísimos, todos, todos, todos, todos. Nah, yo paso. Me la juego a que era de aquí de Es poco fija, te lo aguanta, te lo aguanta, te lo aguanta, te poco fija, poco te lo aguanta. Me la juego, ¿sí? okay. me la juego. Te lo aguanta, te lo aguanta, te lo aguanta, te lo aguanta, te lo aguanta, te lo aguanta. Excavar. Si estoy bajo, si estoy bajo tierra, no me da la explosión, ¿no? No. No le ha dado tiempo a explotar, no le ha dado tiempo a explotar, la mata ahora de aquí de un golpe. <risa> locos. Fantástico. A ah, ¿eh? Hubiera molado que hacer? se lo comiera y que luego lo mataras con el resquicio. y liki, liki, también explotan todos, explotan todos. Pero ¿dónde ¿Pero explotan todos para, que, para ese combate no hacerlo? Eh, por ese, bien? pasa no, no, por no, eso. Es obligatorio. Este es por bueno, ese, ¿no? ese, con es, contra contra contra ¿Es obligatorio? Sí, sí, sí. Ese es ese que tenés ahí enfrente, sí, es obligatorio. Bueno. A tu No, lo aguantó, golpe crítico y lo aguantó explosión. No me la contés, no me la contés, amigo. ¿Cómo vas a tener cuatro con explosiones? Calmate un poco. Oh, rip martillo, perfecto. ¡No! Sí, sí. Le metí Por un llave corsé tío. de un martillo crítico 120 stabs, súper eficaz. Lo aguantó un pese y explotó. <risa> <De locos. risa> es que la explosión del equilibrio tiene stabs a favor. De locos. Cuando. Yo cuando voy a parecía hacer la definitiva. ¿Qué es? Protec. Protec. <risa> cuando parecía. ¿Y le remonta una muerte a Havix? Ja. ¡Ayuda! Ja. Ahora te hace la explosión. Ah, vale. Venga, sí, sí. hasta luego, Lippard Ahora, cuando pida, cambio a Within y Protect. <risa> pero, pero no se puede salir de aquí. Fácil. ¿A curar? Sí, sí, sí, sí. Sí, tampoco. Pero ¿También? si tienen las camas igualmente. Sí, sí, sí, digo que no sabía cómo se iba las camas. Me mataron a Martillo. yo voy con 5, porque la verdad oh, que hasta yo el PC tío, y todo. Justo pff, Martín, macho. Sí, la verdad que. Ah bueno, sí, claro. Espera, espera, espera Me Voy me, a, me, a meter a Yericen por Reninja, que lo tengo leveado. Esto, ¿cantísimo? esto menos mal que, lo, que os ha pasado a vosotros antes, eh. Porque a mí me habría quileado uno, seguro. Literal. Ese garcho, vaya ese garcho. Es que, sí, es que sí, se no sí, tengo nadie sí, sí. con protect, esa es la cosa. Y yo porque contra, contra el Liepar tenía Mega Scizor. Si no. Me quileaba uno también. Hay que decir que ha sido muy troll que tuviera ayuda y explosión para el Greninja. Me ha parecido sublime. Sí, la verdad vale. que a mí me ha encantado. Me lo he pasado de locos. La verdad que <ríe> fue poético. Así ¡No! no, no, no. ¿Sí? Muy gracioso Entonces, ¿qué hacemos? ¿El combate doble o esto? Supongo que preferís? esto ¿El doble esto, o el esto, simple? Esto, esto. esto. <ríe> el simple. <ríe> la verdad que. Siento... Además, es bueno en, ataque físi... en defensa física. Mi tro... 200 de ataque y lo aguanto. ¡Qué nah. asco! De locos. Bueno, igual se ha quedado este combate entero, venga, por favor, de la mierda, Con full era Sí, a ver, le saco 7 niveles, aunque digo que. Ajá, ajá, la comanda de esta tiene una pinta. De killarnos a todos. rápido. Voy a abrir con otra vez Kangaskan full de mango. Pam pam pam. Yo pam. Yo abrir con Intimidate. Y a rezar. No, voy a abrir con Eciso Nintendo Barrer. Es que me voy a abrir con un fuego. Si abro con el me voy a abrir con un fuego. Va a abrir ahí ver, con, con un Growdon el... primigenio. Es no, no, si abro con el Seasor quizás a ustedes les abren ahí con un ratata chiquito y a mí con un Growdon. Perfecto. Perfecto. Va, let's go, estamos ya, en la Vamos. Semana, ¿no? Vamos, Guillermo bueno, sencillamente. Hola, en la, en hola la chica de atrás. pelo. ¿Vienes sola esta vez? No. Así, con mis Pokémon. Tienes. Yo le he dado que sí, la verdad okay, Tengo una... <risa> Locura Vengo con mi... Vengo con 5 Pokémon, con mi trombo Inferno. <risa> Inferno Inferno <risa> Inferno Inferno name? Uy, yo con el, yo el, con el Sí, no te creo A ver, nah, yo estoy no ven, jodido, la verdad ¿Ven lo que digo? O sea, nada, es increíble lo mío Es increíble lo mío Voy a confiar en que... Soy más rápido 100% En el stall Danza, Espada, Megalodáctil no, tío, Puño no, no, no, no, no. Dime que te mata de un golpe o algo así. Me hizo sofá. Las rocas, me sofoco, me mete las rocas. Ahora hizo... la que no rocas. Ha, ha, ha hecho trampas rocas. Bueno, bueno. A mí me pegó se, va a suipear, se va a suipear otra vez el combate con, con Megarati y con Swords Dance. que sí. Es que, que, no es no pear... es well, que hay, hay que nerfeárselo. Tí. Literal, le vamos a poner un full ulgasanimos y se ah, hace. ¡Que robachi. tiene la Sash! ¡Que tiene la SAS! No tiene nada para pearte. No tiene nada, no tiene nada. Te lo aguanto, te lo aguanto, te ¡Bien! Ahora sí. ha Sofoco, bueno, ¡No lo hecho Bueno, me la hago a fallar. Sofoco baja el ataque especial, ¿verdad? Sí, ¿Es que sí, no sí, sí, sí. Vale, ¿Pero vale. tiene, ¿tiene raspón en el Infernaip? Sí, te imaginas. ¿Qué dices? <risa> <risa> Súper gratuito. Mira, llega a tener eso y es... O sea, es directamente es, me suipea. Directamente me suipea. Sería, sería muy clave. Sería muy gracioso la verdad. Uh, el Terremoto de ayer. La madre que te parió de tío ayer La mamá que te parió te trajo al mundo y te dio la lechita <risa> para que comas Voy a gastar una super poti Oye chicos Que sepáis que mi Merodáctil está a nivel 69 Y está piolando Maravillosa jugada Ay Joder. normal Pero si es que no usas a otro normal que... ¡No, un crítico! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¿Sí? O sea, se baja. ¿Qué? Es que me ha pasado ya. ¿Cuántas veces me ha pasado esto? ¿Cuántas Literal. veces? Que yo sé que, que, que está dropeado ataque especial y me hacen crítico, tío. ¿Cuántas? Tengo que cambiar ahora. No. Joder, preocupado. Es que esto no le pasa a Javix, ¿sabes? Literal. Eh, ¿Tienen algo. ¿Tienen, ¿Tienen algún ataque planta ustedes de casualidad? Sí, tengo a, a Mongo yo. Ya, tiene todo, tiene todo. Porque tiene un full recosta con Ay, muy rompecoraza. posible rompecoraza rompecoraza exacto. sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí exacto, exacto, exacto, exacto. Exacto, exacto. Exactamente. Perfecto, perfecto. Surf, y tiene bueno meter rompecorazas. Perfecto, gigadrenado. De locos. ¿Lo ¿Cómo me tictean estas robuste? cosas, tío? Vamos. Mister crítico, me podéis llamar Mister crítico, tío. <risa> <risa> <risa> eh, Rayo hielo. Surf? Rayo hielo. Roca afilada, nada, Raúl aguanta, Raúl aguanta, Raúl aguanta. No me congeles. Vale. Nah. ¡No le mataron a nadie! ¡No le mataron a nadie! Sí, ¡Es increíble! Oh, ¡Es increíble! Seguro. No sé cómo lo ha aguantado, ¿verdad? ¿eh? Después que lo no entiendo por qué me hatean a mí, no entiendo, no entiendo. No, no, me da puto asco todo en esta vida ya. Que os jodan a todos. <risa> <risa> está full dildeado, está full dildeado, hijo. Es que racones, se crítico, tío, no además no. al Wizzyn, sí, sí. que era buenísimo, tío. Weaver. Vale. super We vale. rápido. Infer Inferno y no tiene puño de trueno, ¿no? O sea, lo aprende. Pero dudo que lo tenga. Trampa rocas, me gusta. Bueno, no me gusta, pero voy a intentar barrar. Ahí el rompecoraza, tío. A ver, wey, va el nivel. No, 60. Falles, 60. no falles el Aquacola. No, no, no. Ahora sos siniestro, no falles el acuacola Tranquilos, ya Rompe moldes, perfecto. Las habilidades defensivas se las pasa por... Caramba. No. Colita a tu casa. Ay, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Que te jodan, soy más rápido. Me come los. Carracostas, caca, caca, uy ahí Eso es, soy más ¡Pum! rápido ¡Pum! O sea, como una acuacola Soy caramano? más rápido que Uy en la mazona ¿Oedi, oedi, oedi, oedi, Tiene Tiene carámbano con vida esfera Sí, sí, sí ¡No! Fallé la acuacola, amigo Lo esquilaba de un golpe Uy, sí, no sé, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Oh! Oh, Me aguanto en rojo Y flin no, es flincheado Es flincheado a tu casa, a tu casa, Javitz. No, no, venga, sí, sufre un poquito, aunque sea. Que sí, no a, sé que no te van a matar a ninguno, pero por lo menos Claro, claro pero claro, claro, paso, paso al un ratito, Duke Trio. Eh, Venga, el Joder, venga, que era tipo lucha, se me olvida siempre, tío. Miro un mal que lo he matado. De sí, Locos a tu con, casa. Con el, con el, con el, Creo que, que. El, el Caramba, no. Ay, ay, ay. ¿Cuánto quita eso por golpe? Madre mía, ¿qué chico? Pega de locos, pega de locos, pega de locos, pega de locos. Para, tiene experto, para, tiene experto, por eso pega tanto. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Para, sí ¡Gracias! Algo de suerte, Gra coño. Gracias, Jesús. Eh, ¿sabe, ¿Saben cuál es su mega, no? No, no me la con Ah, Hundum, claro, es verdad. Bueno, yo estoy. Yo lo mato ya a todo el mundo ya con esto. Ah, tú casi yo tengo asesor, perfecto. <risa> <risa> Ductrío para poner el sol, es verdad. Sí. ¡Oh! ¡Me pasé el combate! Con una baja, pero bueno... No, me mataron a alguien. Sí, ¿no? Ah, entró. Me pasé mal, el combate con 5 Pokémon, perfecto. Menos, sí. mal, menos mal, menos mal. Aerodáctil es mucho más rápido que Weebail, o sea... <risa> es que es terrible. Es que nada, nada, nada. El vuelo Aquí. cero, aerodáctil. Si no Su problema por lo que no le suipean nunca es porque Aerodáctil siempre es más rápido. Ledral. Siempre es más rápido que todos. Literal. Eso es verdad. Esa es <risa> la Porque tiene la posibilidad de supearle? Tiene la posibilidad de sweepiarle, pero sale Aerodactyl, Aerodáctil, quilea y listo. Y kilea, ya está. Listo. O sea, siempre el máximo va a perder este un Pokémon. Hasta ¿verdad? Eh, no, dia, Tiene. Día soleado, soleado y legado. ¿sí? Y ahora el Mega Hundum te va a explicar un par de cosas. Oh, ya quiles. está, le meto la posibilidad. Ah, ¿no? pero si tienes aerodáctil, aerodáctil. Y ya está. Tienes Aerodáctil, claro. Día si soleado, ahora se suicidará, pero me da igual. La vez no, que no, te hay. quilearon, que te mandaron Pokémon, fue porque no llevas Aerodáctil. Literalmente. literalmente. Lo peor es que todas las kills que le han hecho a Javix, en plan, o la mayoría, han sido muy pocas de mala suerte. A no solo la de golpe crítico, recuerdo, el hundum aquel y tal, pero sí, la mayoría han sido porque, coño, era una kill que le han aguantado un golpe, alguna cosa así. Y, y en mi caso, o sea, es que la de críticos que llevo son incontables. O sea, podría hacer un, un vídeo de mejores momentos solo con los críticos. O sea, es la polla. De locos. De loco Yo recuerdo, o sea, después del crítico al, al Starmie ya no, ha habido, o sea, ya no ha habido nada igual, por supuesto O sea, no, no puede haber nada igual en esta vida Pero pero el, el crítico de ahora, el, mucho asco, mucho sí, sí, asco. Sí, sí. Bueno, bueno, te entiendo, ojalá falle la avalancha, gualo, porque no falle nada de lo da tampoco La verdad que Sin no he ni las sola avalancha, si la fallo, cuidado Nah, es que encima nah, va pero es, que, es que con qué te a killar, con lanzas llamas Pff, <ríe> Hombre, pues con el poder solar y todo, pues... No, que sos roca. Eso es un ¡Oh! error. No, ahí no lo fallo. nada increíble. Es que es espectacular. Aquel que me diga que Javix no Javix no tiene suerte. Ne, ne, ne, ne. Es que te juro que voy a su casa y estampo la cara contra el teclado. Que coma, que coma un par de, de teclas. <risa> <risa> no. Si queréis, en el próximo episodio en el día de hacemos el combate doble. Y morimos más. Eso es, ah, un poco, amigo, es un poco juguetón, que, que, la verdad. La verdad que... Mmm. Mmm. Mm. No le convence mucho a eh, no No, no, no, yo creo que en mi combate, en mi capítulo, no, vamos a quedar quietos los tres, así, hablando un tu Vale. Momento. Va a ser un podcast. No, no, no, no, en, en, tu, en tu episodio. Podcast tricalos. Pero, en, en, este, en, tu, en tu episodio vos solo yo el combate Es una opción, es una opción, me vale, me sirve. De locos, pero sin aerodáctil. Sí, sin aerodáctil. Sí, sin aerodactil. sí. Sin ¿A quién metes? ¿A quién metes? Vale, compañeros, vamos a chapar ya por aquí, que llevamos un capitulazo de locos muertes por todos lados Ha sido lamentable, eh, estoy tilteado, lo siento mucho, te quiero Javi, has perdido dos, po ¿dos ¿no? ¿Dos? ¿Uno? Dos, dos, dos, dos. Bueno, no, no está mal, pocos. hemos remontado, hemos remontado una, ¿eh? Joder. <risa> <risa> <risa> eh, Y nada, dejad un super like de, comp de compitrueno, apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y pues eso, un sorteito que y, tenéis por ahí un no sorteito recuerdo, acá sí. abajo ¿Eh? Dejad un comentario, esas cosas, para participar, suscribiros a los tres canales y nos vemos mañana en el próximo episodio de Pokémon X. Y... ¿Cómo? Bien. <risa> sí, <está. risa> Bien. ¡Chao! ¡Chao! <risa> chao. chao, chao, chao.